Hola, buenas tardes a todos en primer lugar gracias por venir. Eh, me llamo Víctor y soy miembro del colectivo político Solidaridad Antirepresiva, que es el colectivo que organiza este acto. Y voy a hacer una pequeña introducción de lo que va a ser la charla. Eh, en primer lugar decir Solidaridad Antirrepresiva nace como reacción a la creciente deriva autoritaria del Estado español. Y nace aproximadamente hace un año aquí en Berlín y la mayoría de nosotros somos activistas que vivimos aquí en Berlín y que vimos la necesidad como de dar un paso más en la organización. Eh, la, la actual deriva antirrepresiva del Estado español eh, se enmarca dentro de un largo proceso histórico en el que se viene criminalizando la protesta social y que desde la crisis económica del 2008 se ha ido incrementando. El rechazo generado por las medidas eh, neoliberales impuestas por la troika eh, generó que un montón de personas salieran a las calles a protestar contra esta gestión de la crisis y sobre la carga que supuso para las clases trabajadoras. Eh, en este contexto, en 2011, surge el 15M que viene a denunciar el carácter, a cuestionar el carácter democrático de las estructuras surgidas tras la transición. Esa transición que supuso una transformación de las por entonces élites políticas del franquismo que lograron eh, con ella perpetuarse, eh, perpetuar el régimen en las nuevas estructuras democráticas. La Constitución Monarquía de 1987, 78, ¿verdad? supuso la legalización del régimen franquista y la continuidad de su heredero a través del rey Juan Carlos I de Borbón. A lo largo de la charla nos referiremos repetidamente al, repetidas veces, perdón, al concepto de régimen del 78, este régimen engloba todos aquellos actores políticos e instituciones que dirigían este proceso y que aún hoy garantizan su supervivencia. Hablamos de la Jefatura del Estado, de los jueces, policías, de las Fuerzas Armadas, así como de los partidos monárquicos. Eh, a raíz de la creciente falta de cre pérdida de credibilidad de todas estas instituciones con la gestión de la crisis, el gobierno del Partido Popular emprende una serie de reformas que, que vienen a, a callar todas estas olas de protestas que surgieron. Eh, en primer lugar, eh, intentan, mediante el relevo del antiguo rey de España, muy afectado por los casos de corrupción, intentan eh, rápidamente sustituirlo por su hijo, de manera que se corta de golpe cualquier debate sobre la posibilidad de una república, algo que con, en los últimos años había ido en aumento. Eh, sí. También, en el 2015, el gobierno del Partido Popular eh, lleva como una serie de reformas que posibilitan un nuevo marco legal con la llamada Ley Mordaza, la Ley de Seguridad Ciudadana y la reforma del Código penal. Estas dos reformas eh, le otorgan nuevos poderes al Estado para perseguir todo tipo de disidencia política. Eh, desde entonces, desde que se aprobó, hemos visto como multitud de artistas, y en los casos raperos y cantantes, se han visto eh, perseguidos y encarcelados por las letras de sus canciones y solo este es un ejemplo de los muchos que hay. Voy a citar unos cuantos, por ejemplo, en los últimos años en España, eh, uno de cada diez eh, juicios que se celebran por terrorismo en la Audiencia Nacional son por tweets en Internet. En los últimos años también, Amnistía Internacional ha denunciado repetidas veces la vulneración de, de los derechos humanos en España y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha denunciado hasta siete veces a España por no investigar las torturas ocurridas en las comisarías. Eh, también cabe destacar que en este intento de aplicación de la legislación antiterrorista a toda la disidencia política, el Estado también llegó a crear o a inventarse una organización terrorista de carácter anarquista y a consecuencia de, ellos, de eso, con la Operación Piraña, más de 70 personas fueron encarceladas por sus actividades políticas. En último lugar quiero mencionar eh, las imágenes que todos vosotros conocéis que dieron la vuelta al mundo sobre el referéndum de autodeterminación de Cataluña el 1 de octubre de 2017 en el que miles de ciudadanos salieron a las calles para expresar su derecho a la autodeterminación y esta expresión popular fue duramente reprimida por parte de la policía en una muestra más de que este gobierno y estas instituciones heredadas del franquismo eh, solo conciben la solución de los conflictos políticos mediante la violencia. Por ello, consideramos interesante organizar esta charla donde diferentes activistas de diferentes regiones del Estado español nos aportarán su visión y su experiencia de cómo esta represión está afectando a las luchas en los diferentes territorios del Estado. Pretendemos explicar cómo esta represión ejercida contra todo tipo de activistas solo tiene comparación en Europa con estados totalitarios como Turquía. Eh, consideramos necesario enfrentarnos al carácter represivo del Estado español en todos aquellos espacios donde reproduce su imagen de normalidad democrática. Una normalidad democrática que es pregonada de los cuatro vientos por los medios de comunicación del régimen y por los guardianes del status quo neoliberal europeo. Por último, creemos que es urgente una asociación horizontal que promueva aquí en Berlín el boicot a todos los actos ...que realice España y donde desarrolla esta actividad de normalidad democrática. Eh, la sociedad de apoyo a los represaliados y la difusión y crítica de sus políticas antidemocráticas... ...y la internacionalización, internacionalización del conflicto. Por último, os voy a comentar brevemente cómo va a ser la estructura del acto. Eh, los cinco ponentes hablarán cada uno como unos 15 minutos y después se una ronda de preguntas... Y ahora primeramente voy a dar paso a una compañera, Lisa, que quiere comentar un par de cosas sobre la represión que ha subido un par de compañeros alemanes en las rigal Strasse. Eh, y ahora va, le, dezo la palabra, le cedo la palabra a mi compañera Neus, que va a hacer la moderación del debate. Muchas gracias. Gracias, Bec. Bueno, como bien ha dicho mi compañero, hoy estamos aquí eh, para mostrar la represión constante que se vive actualmente en el Estado español. Eh, creemos importante exponer la represión con cierta rigurosidad cronológica, aunque por el propio alcance de la, de la charla pues, no se van a poder abarcar pues, todos los acontecimientos de los últimos 40 años. Eh, por ello, vamos a empezar con mari García, <risa> jornalera andaluza y sindicalista perteneciente al SAT. <risa> <Espera. No. risa> bueno, vuelvo a repetir. Mari es jornalera andaluza y sindicalista perteneciente al SAT, Sindicato Andaluz de Trabajadores y Trabajadoras. Fue miembro de la Secretaría Colegiada del SOC, Sindicato de Obreros del Campo de Andalucía. Este sindicato nace en el 76 con la reivindicación La Tierra para Quien la Trabaja. Y en 2007 se integra en el SAT. Actualmente es miembro del Comité Coordinador de la Vía Campesina y responsable de articulación de mujeres y colectivo Agua, Tierra y Territorio. Adelante. Bueno, en primer lugar, agradecer el poder compartir con vosotras y vosotros esta tarde aquí eh, de experiencias y de lucha. Eh, le decía, no sé si empezaba por mí porque era más vieja para poder contar más historias, pero bueno, eh, bromas aparte, eh, hablábamos de la criminalización eh, que está viendo hacia las luchas, eh, pero esta criminalización ha sido histórica no es nada nuevo, aunque ahora se está agudizando eh, esa represión muchísimo más. ¿no? Eh, el Sindicato de Obreros del Campo, como bien decía, eh, nace eh, después de una dictadura, aunque en la clandestinidad ya hacía un trabajo de información hacia ese colectivo tan importante que tenemos en Andalucía, de más de 500.000 jornaleros y jornaleras, hombres y mujeres, que eh, trabajan la tierra, pero... ...que no son propietarios de la tierra... ...lo que en Brasil se llama eh, los sin tierra... Eh, ...ese colectivo, hay un colectivo muy importante en Andalucía... ...y hubo una lucha histórica, una reivindicación histórica... ...por la reforma agraria, por la lucha por la tierra... ...para el que la trabaja y eh, como consecuencia de esa lucha... ...hubo mucha represión, muchos compañeros eh, encarcelados... ...y eh, yo quiero resaltar que eh, siempre que se habla de la lucha por la tierra siempre lo vemos con una cara masculina, una lucha de hombres eh, curtidos por el sol, pero la verdad es que en Andalucía hemos sido muchas mujeres, eh, miles de mujeres, las que han luchado codo con codo también por ese derecho a la tierra, por el derecho al acceso a los bienes comunes. Por lo tanto, esta represión y esta lucha eh, no es nueva, eh, incluso, bueno, pues... Eh, en la, en la propia República eh, hubo una lucha histórica eh, por ese derecho al acceso a la tierra. Eh, en Andalucía tenemos eh, esa criminalización eh, de que la gente vive de la, so, de la sopa boba, eh, el, el famoso PER, eh, pero la verdad es que eh, es una conquista del pueblo andaluz, de ese colectivo de hombres y mujeres, pues porque eh, en épocas de desempleo, eh, con la mecanización del campo, fuimos expulsados totalmente de la tierra y, eh, bueno, pues reivindicábamos, si no nos daban tierra, eh, si no había trabajo, bueno, pues que eh, pedíamos y reivindicábamos que hubiera trabajo público a cambio de dinero público, ¿no? Eh, siempre se cuestiona eh, las conquistas de los pobres, pero sin embargo los derechos de los ricos, eh, el PER de los ricos, la PAC, que en Andalucía las 10 familias más grandes se llevan pues el 80% de estas ayudas, nadie se lo cuestiona. ¿no? Pues por esa lucha eh, histórica ha habido mucha represión y el Sindicato de Obreros del Campo eh, tuvo que pagar muchísimas multas porque una de las estratégicas eh, del sistema es ahogar a todos los movimientos que luchan y eh, la manera de ahogarlos es económicamente y metiendo miedo a la gente para que no salga a la calle. Eh, Después de muchos años de resistencia, eh, vimos que hacía falta bueno, pues, una organización sindical mucho más fuerte en Andalucía que lo que era el Sindicato de Obreros del Campo y otras organizaciones y movimientos sociales que estaban luchando mucho. Y es por lo que se crea el Sindicato Andaluz de Trabajadores, porque decíamos, eh, jornaleros ya no hay solamente en el campo, existen en todos los sectores, no, incluso en las propias universidades nos encontramos con un colectivo eh, precarizado Y eh, fue en esos momentos eh, que nace el SAT cuando, bueno, estalla la burbuja inmobiliaria, la crisis, el rescate de los bancos y decíamos, bueno, hay que señalar quiénes son los culpables reales de esta crisis, ¿no? Y fueron las famosas eh, ocupaciones de bancos. Eh, decíamos, no podemos eh, mirar para otro lado, mientras que... Hacia el 47% de los andaluces y andaluzas están en riesgo de exclusión. Hay familias que están pasando hambre, hay familias que no le entran ningún tipo de ingreso, y fue cuando hicimos eh, esa acción, eh, bueno, pues una acción de llamada de atención y de visibilizar la problemática que estaban viviendo eh, las familias. Fue cuando ocupamos eh, el Mercadona. Eh, ...que no fue un asalto como qui quisieron mostrar luego los medios de comunicación... ...sino que fue eh, una denuncia pública eh, pues ante la necesidad que estaba pasando el pueblo... ...mientras que los políticos miraban para otro lado. Y eh, a la misma vez también hicimos eh, la acción del eh, Carrefour para decir... ...mientras que nuestros políticos se llenan la boca diciendo que eh, tenemos una educación pública eh, y tenemos una sanidad eh, pública para todos y todas, eh, los niños cuando entran en las escuelas lo primero que le piden es una lista eh, de materiales que la familia que no puede hacer frente a esa lista eh, tiene que pagar eh, bueno, pues la, lo mínimo 120 euros. Y era otra forma de denunciar también... Eh, la realidad que estaba viviendo el pueblo. ¿no? Pues en respuesta lo que hubo fue más represión, eh, compañeros y compañeras que fueron encarcelados y eh, fue cuando dijimos eh, eh, hay que mirar también la tierra como alternativa en Andalucía a la precariedad y al paro que, que estamos sufriendo. No es lógico que mientras miles eh, de hombres y mujeres no tienen alternativa eh, no tienen empleo, no tienen trabajo, eh, las tierras públicas del Ministerio de Defensa sirvan para eh, criar eh, eh, a cuatro burros y 20 caballos, que tienen derecho, por supuesto, eh, y que eh, nosotros los trataríamos eh, muchísimo más que, mejor que los, tra que los trataba eh, Defensa, pero que esas 1.200 hectáreas... Podrían servir para crear cooperativas y crear eh, puestos de trabajo en Andalucía. Como lo estaba de, de, demostrando, eh, los humosos, la cooperativa de Marinaleda, conquistada con la lucha eh, que hubo en los años 80. ¿no? Eh, sin embargo, la respuesta era que estas tierras públicas eh, no son eh, para eh, el pueblo, son para los mejores pueblos. Eh, postores para los que realmente puedan pagar eh, muchísimo más, ¿no? Eh... Hubo ha mucha, habido muchas movilizaciones, luchas pidiendo eh, y reivindicando eh, trabajo para los parados, pidiendo que eh, bueno eh, que, se, que se mejoraran las circunstancias, que no se re, eh, rescataran los bancos, que se rescataran a la gente. ¿no? Eh, como respuesta a esa lucha, bueno, pues un compañero, Andrés Bódalo, ha estado en la cárcel un año y medio. Eh, pero realmente tendría que estar cumpliendo más de tres años. ¿Por qué? Por el hecho, eh, solo y exclusivamente por luchar. Eh, porque Andrés Bódalo no ha hecho otra cosa que eh, salir a la calle y eh, reivindicar derechos para los hombres y las mujeres. ¿no? Eh, sufrió un juicio injusto, eh, se sabía... Eh, que eh, tenía una condena pendiente porque una, una heladería que cuando hicimos la huelga general eh, se, tu, eh, se le pidió que cerrara eh, ...y lo acusó de que habían eh, sido, ah, ah, habían entrado violentamente... ...no pudieron demostrar que había sido Andrés Bódalo... ...sin embargo eh, sí que se le eh, sentenció a dos años de cárcel... ...y en una lucha, en un encierro que se hizo en el ayuntamiento... Eh, ...porque había muchas familias eh, que tradicionalmente... ...se iban a la, vendimia, a la vendimia a la mancha... ...y que ese año no pudieron trabajar... Eh, ...diferentes familias se encerraron en el ayuntamiento... ...pidiendo un fondo especial... ...pues para paliar... Eh, ...las necesidades que estaban pasando estas familias... Eh, ...el alcalde... ...supuestamente de izquierda... Eh, ...socialista... Eh, ...lo denunció y lo acusó... ...de que... Eh, ...lo había... ...le había pegado... ...todos los vídeos que se pudieron mostrar... ...en el juicio... Eh, demostraban que en ningún momento Andrés Bódalo le pegó eh, ni intentó agredir. Sin embargo, la jueza, eh, que sabemos todos eh, cómo es la justicia, eh, lo acusó de nuevo y eh, ha tenido que estar eh, un año eh, y medio. Y ahora se encuentra en tercer grado con una pulsera eh, que le impide, bueno, pues, incluso participar activamente eh, en las luchas que organiza el sindicato. Eh, una de las cuestiones que tenemos claro, eh, y que imagino que luego los compañeros, eh, es que existen listas negras. En muchas de las luchas, en muchas de las movilizaciones que hemos participado, eh, han llegado multas y sentencias a compañeros y compañeras que ni siquiera estaban en ese momento, no porque no quisieran participar, sino porque en ese momento eh, pues estaban trabajando. Sin embargo, la palabra de la policía o la palabra del Guardia Civil tiene mucha más fuerza que tu palabra. Eh, y han sido muchas eh, multas eh, a compañeros y compañeras que eh, realmente no estaban en ese momento. Por una anécdota, eh, en el año 2000, cuando el decretazo, eh, hubo muchas movilizaciones en Andalucía, eh, pues para pedir que no se quitaran las prestaciones del desempleo agrario, que era lo que mantenía vivo el medio rural. Bien, pues yo, eh, nos dividimos los compañeros y compañeras en diferentes puntos, para eh, hacer cortes de carretera. En ningún momento pretendíamos, bueno, pues hablando mal y feo y rápido, joder a nadie. Lo que sí queríamos era que se supiera eh, esa situación. Pues yo estaba en Granada, en un punto, en la carretera de Huetortaja, eh, en ese corte de carretera. Y pasado 15 días me vino una denuncia donde se me acusaba. No solamente de estar cortando la carretera en ese punto ese día, sino de estarla cortando a 300 kilómetros de ese punto también. Eh, yo dije, bueno, pues la verdad es que hasta ahora no sabía que podía estar en dos puntos a la misma vez. A partir de ahora me ensayaré un poquito más, ¿no? A ver si podemos luchar y ser más fuertes, ¿no? Pero hasta ese punto eh, se llega, ¿no? Eh, hablábamos de cómo la represión... Eh, cada vez se está endureciendo más eh, compañeros y tenemos ahora actualmente a un compañero molero, eh por eh, la acción que rodea el Congreso, eh, un chaval que, eh, bueno, mmm, no es que pasara por allí, por casualidad, evidentemente, vino, fue a Madrid a visitar a unos amigos, estaba esa movilización, es un activista y participó eh, en esa acción. Pero desde luego ha tenido un juicio que lo que menos tiene es un juicio just, eh, justo. no eh, Este compañero en principio se cuestionó eh, si entraba o no entraba a la cárcel porque es joven y eh, la verdad es que, mmm, como a muchos compañeros y compañeras del Estado español, eh, pues le han jodido la vida. ¿no? Eh, en principio decidió eh, no entregarse, pero luego eh, ha reflexionado y eh, se ha entregado. Se ha entregado, bueno, pensando que eh, todavía tiene esa, digamos, esperanza buena fe de que esos cambios de gobierno nos puedan traer algo bueno, ¿no? Yo lo dudo mucho, pero bueno, eh, podemos discutir. Llegamos a, a, a tal eh, sistema eh, injusto en el cual a la gente que... Eh, defiende derechos, eh, denuncia la explotación, eh, denuncia abusos sexuales eh, a mujeres, son los que al final están criminalizados y son los que finalmente están represaliados. ¿no? Y tenemos eh, ejemplos que podríamos estar aquí toda la noche hablando. ¿no? Eh, por ejemplo, los compañeros que se les acusa eh, por repoblar eh, pueblos abandonados como Fragua, ¿no? Tenemos un ejemplo muy concreto también en Andalucía, el Calabacino, eh, la Sierra de Huelva, un pueblo, bueno, pues que la política agraria comunitaria, eh, esa política está favoreciendo por una parte el acaparamiento de tierra, pero por otra parte está favoreciendo el abandono del medio rural, porque eh, no es, eh, es sostenible. Sin embargo, hay jóvenes valientes que deciden, bueno, pues que eh, quieren vivir de la tierra, quieren vivir del campo, quieren practicar la agroecología, ¿no? Y en vez de defenderlo, precisamente eh, lo que reciben son denuncias, represalias y eh, petición de pena de cárcel, ¿no? Eh, y eh, por otro pa otra parte, estás viendo cómo estos jóvenes han defendido el territorio, cómo estos jóvenes están demostrando que hay otra forma de cultivar la tierra y tienen la represión como respuesta y sin embargo tenemos el ecocidio del río Agua en el desierto de Taberna donde una tierra eh, forestal eh, se ha declarado en, en agrícola y se han sembrado en el desierto de Taberna 6 millones de olivos eh, súper intensivos y el gobierno eh, tanto el central como la Junta de Andalucía en vez de eh, denunciar y meter en la cárcel a este tipo de empresarios que están terminando con los recursos naturales, eh, con los recursos comunes, eh, lo que hace es que eh, los deja que siembre este tipo eh, de, eh, de cultivo, que lo que hacen es que por una parte agotan los recursos hídricos, eh, terminan con la, con la tierra fértil y cuando ya no les es útil, lo abandonan y abandonan un territorio donde sus pobladores naturales eh, pues eh, se ven abocados a abandonarlos porque no tienen para eh, vivir, porque ya no hay agua, porque la tierra ya no es fértil. no eh, En definitiva, eh, ¿por qué esta este pintura para mí? <risa> bueno, vale. Eh, bueno, termino. Eh, son muchos los juicios, son mucha la, la represión con la que nos enfrentamos, pero desde luego lo que estamos convencidos es que tenemos que eh, seguir perdiendo el miedo y seguir, y seguir luchando porque eh, no nos queda otra alternativa. ¿no? Por lo tanto, eh, ayer detenían a Oscar Reina, eh, no sabía si por un tuit en contra de la corona, en contra de la corona, o sí por el trabajo que se está haciendo de denuncia eh, ante, ante los abusos que está habiendo eh, hacia las trabajadoras de las fresas. Eh, el día 26, 28 y 12 de julio hay un juicio de las Arillas, una finca de un terrateniente que se denunció porque no respetaba los derechos y no respetaba el convenio y en vez de criminalizar a este señor, lo que hace es que se criminaliza ...a los jornaleros y jornaleras que precisamente denuncian esta injusticia. Muchas gracias, Mari. No. Bueno, paralelamente a esta realidad campesina y sus luchas... ...contra la mala distribución de la tierra... ...o su privatización, o también la precarización laboral, etcétera... ...como bien nos ha dicho ya la compañera... Eh, ...nos encontramos con la lucha del pueblo vasco... A diferencia de otros territorios, la lucha de Euskal Herria pues viene acompañada por la lucha armada de ETA. Es importante resaltar que de esta lucha el Estado español se aprovechó para desarrollar un marco represivo legal como con, con la ley antiterrorista que hoy en día se pues, está aplicando en otras regiones del Estado español. Para ello, Beñat Zarrabaitía nos va a explicar la realidad que se vivió y se está viviendo en Euskal Herria hoy en día. Beñat es periodista y actualmente redactor jefe de Amaika Televista en Bilbao, una televisión privada que emite en euskera gracias a la colaboración entre diversos medios vascos. Anteriormente ha trabajado en Gara, periódico de Euskal ha sido responsable de comunicación de diferentes organismos sociales y colabora habitualmente con un buen número de medios vascos. Fue portavoz de Rira, organización que promovía la superación de las medidas de excepción, que pese al cese de la actividad armada de ETA en 2011 se siguen aplicando contra el, el conjunto de los presos vascos. Cuando quieras. Es que eh, al león eh, Guten Tag. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, eh, yo seguramente lo que voy a hacer es primero montarme en el DeLorean para ir al pasado y acabar proyectándonos en, en el futuro. ¿no? Eh, ahora explicaba Neus que probablemente eh, Euskal Herria ha sido durante las últimas eh, décadas eh, el, el laboratorio represivo de, del Estado español, algo que, que indudablemente tampoco eh, ha llevado a cabo solos porque, porque ha contado con, con la colaboración de, del Estado francés. Eh, en definitiva, hablamos de, de una constante persecución de, de la disidencia, eh, una utilización masiva y extrema de de la represión, eh, de la violencia o el, el terrorismo de Estado y también, evidentemente, de una construcción de, del derecho penal del, del enemigo con sucesivos eh, cambios en el, en el código penal y una arbitrariedad eh, y discrecionalidad eh, muy, muy evidente como, como se está pudiendo comprobar eh, estos días eh, con el con el caso de, de Alchasú y otra serie de cuestiones que, que comentaremos. ¿no? Eh, bueno, en, en mi opinión, eh, la razón de, de que Euskal que ha sido el, el laboratorio represivo del Estado español en los últimos eh, 40 años, eh, tiene, tiene una raíz, evidentemente, política, y eso es eh, que, digamos, que el, el principal antagonista, el, eh, aquella que, que ha puesto en, en solfa las, las costuras y el, y el relato de, del, del status quo del, del régimen del 78, eh, ha sido, ha sido la, la izquierda independentista, ¿no? Eh, no creo que, eh, en ese sentido eh, creo que eso eh, hoy día eh, también tiene una, una traslación eh, en Cataluña. ¿Por qué? porque eh, en el caso catalán estamos com eh, viendo como en, como en un marco eh, involutivo eh, y, jaco y de, de intención jacobina en el, en el Estado español pues eh, evidentemente eh, pasa a ser eh, el independentismo en, en su conjunto eh, la bestia negra, el enemigo a batir y aquel al que hay que, al que, hay que reprimir con, con detenciones cárcel, exilio eh, y criminalización y, y hostigamiento ¿no? no es nuevo y evidentemente eh, decía que eh, la izquierda independentista lo ha, lo ha pagado y lo ha pagado eh, no solamente en Euskal Herria, sino también en, en Cataluña y, y buena prueba de ello y de los, mis, y de los mismos métodos fue la, la operación de, de Garzón antes de los Juegos Olímpicos del, del 92 con, con detenciones y, y torturas. ¿no? Eh, es evidente eh, que, como decía Neus, eh, el Estado español... Eh, ha utilizado el, el contexto del, del conflicto armado eh, para, para imponer un, un marco legal de excepción eh, y a partir de ahí... Eh, vulnerar determinados de, derechos fundamentales. ¿Por qué? Porque bueno, en un, en un contexto de, de enfrentamiento armado, de vulneración de derechos eh, multilateral. Porque, porque en Euskal Herria ha habido vulneraciones de, de derechos eh, de forma de forma multilateral. Ha podido desarrollar eh, su estrategia represiva eh, sin una gran oposición por un lado. Eh, que la ha habido pero es evidente que se ha valido de los de los medios de comunicación eh, pues como elemento propagandístico o como eh, digamos eh, o para generar una, una omisión eh, mediática también ¿no? y en ese sentido eh, bueno la persecución política e ideológica eh, ha sido constante pero bueno pues por por eh, seguir avanzando en el, en el tiempo eh, la, el final de la década de los de los 90, el, el inicio del, del nuevo siglo, eh coincide, digamos, otra vez vuelve a aparecer el juez Garzón, no va a ser el único que aparezca en este relato eh, ni del pasado, ni de cara al futuro eh, pues ese, eh, digamos, que, que pone en marcha una doctrina eh, que viene a decir por decirlo eh, claro y que lo entiende todo el mundo, una especie del todo eseta. ¿qué significa esto? bueno es, eh, digamos, una pista de aterrizaje eh, para ilegalizaciones persecución política eh, bueno, de, de detenciones, eh, procesamiento de movimientos sociales, de movimientos populares, de organismos juveniles, eh, llevar a cabo cierres de, de periódicos, como ocurrió con, con Egin y, eh, y Egin y Ratia, y con un eh, o con ardibelza eh, y en definitiva poner en el en el disparadero de la represión o en el digamos eh, pues eh, bajo la lupa eh, judicial y, y policial a, a un buen número de miles de, de personas en, en Euskal Herria con sus derechos eh, civiles eh, y políticos eh, vulnerados ¿no? eh, una persecución trágica, evidentemente, que llegaba a los a los puntos más absurdos, como por ejemplo cuando, cuando prohibió la Audiencia Nacional un acto en el pueblo ficticio de Arralde. Arralde era el pueblo en el que se desarrollaba la, la telenovela principal de, de TV1, que es la cadena pública en, en Euskera. Claro, esto ocurrió hace alrededor de 10 años, pero hoy día la web civil sigue haciendo informes en San en esta de los errores. ¿no? Por tanto, eh... Cuando hablamos de laboratorio, las pruebas y, y, el, y el doctor chiflado de turno eh, ha realizado sus, sus experimentos. Claro, eh, esta es la vertiente, por decirlo así, simpática, ¿no? Pero, pero eh, evidentemente han existido y, y existirán las cloacas, los calabozos, y, con lo mismo que existía la, la DGS, lo mismo que existía el, el Tribunal de Orden Público, pues eh, durante todos estos años ha existido la, la Audiencia Nacional, ¿no? Y la Audiencia Nacional ha sido el, el centro de, de operaciones eh, judiciales y, y policiales que se ha valido efectivamente de la, de la ley antiterrorista y no solamente de la, de la ley antiterrorista, sino de todo su contenido que incluye fundamentalmente eh, un elemento eh, que, ha permitido, eh, que ha permitido la práctica de la tortura como ha sido la, la incomunicación, ¿no? Eh, que, bueno, podía ser de cinco días y, y en caso se ha alargado hasta hasta trece ¿no? Y en, sobre la cual eh, pues bueno, durante la cual no había. Eh, el deten la persona detenida no tenía eh, ningún derecho y eso habilitaba eh, espacios de absoluta impunidad, eh, ya sea para eh, una tortura eh, psicológica o más, bla o más eh, eh, blanca, por decirlo así, y una tortura absolutamente salvaje eh, eh, que bueno, que se ha podido importar de, de dictaduras sudamericanas y de todos aquellos eh, que conformaban eh, nuestros hijos de puta que dijo Kissinger, ¿no? En ese sentido, pues bueno, eh, violaciones, la bolsa, electrodos, eh, golpes, eh, eh, bueno, toda clase de vejaciones, humillaciones eh, eh, físicas, eh, sexuales o, eh, o de otra índole. Eh, y hoy día, eh, para proyectarnos hacia el futuro, bueno, el, el propio gobierno vasco eh, ha registrado un, un informe eh, a, a, utilizando el, el protocolo de Estambul, que es el, el estándar internacional. En el, que, en el que avala la existencia de, de más de 4.000 casos de, de tortura a manos de, de todas las eh, policías que han, que han operado en, en territorio vasco. Eh, y bueno, hay quien, quien eleva eh, el, el número a, hasta los más de los más de 5.000. ¿no? Eh, es un, un drama humano que en, eh, que en muchos casos, eh, por el contexto del que hablábamos antes, lo han, lo han querido con, eh, condenar a una tragedia íntima, pero que, bueno, poco a poco va, va saliendo a la luz y esperemos que, que tengan reconocimiento y reparación las personas que, que lo han sufrido. Muchas de esas personas torturadas han pasado por la cárcel. Eh, bueno, son miles las personas que han, eh, que han pasado por, eh, por la prisión en el Estado español. No sé cómo voy de tiempo. Bueno, pues voy, voy bastante bien, voy... Sí, a medio camino eh, y en, en ese sentido eh, decía, ¿no? Son, son miles las personas que han, eh, que han pasado por, eh, por las prisiones eh, francesas y españolas eh, y en ese sentido eh, ha habido diferentes etapas en la, en la política penitenciaria pero bueno, desde el... Mediados de los años 80 eh, se aplica eh, de mediados finales, eh, fundamentalmente después de la ruptura de las negociaciones de Argel. Eh, digamos que la, el, el apretar las turcas eh, represivamente ha sido una constante eh, cada vez que ha terminado un, un proceso de negociación en su momento entre, eh, entre ETA y el, y el gobierno español. ¿no? Pues, eh, después de la ruptura de las negociaciones de, Ar de Argel, el Estado español pasa a aplicar de manera masiva la dispersión de los presos. La dispersión eh, a nivel de lejanía, es decir, 500, 600, 1000 kilómetros eh, y a nivel interno también. Es decir, los presos están en, en diferentes módulos y en su gran mayoría hoy día también. Eh, hay alrededor de 300 presos entre el Estado francés y el Estado español. Eh, la gran mayoría están en primer grado que es el más duro y en el mejor de los casos pasan ocho horas fuera de su celda, pero hay quienes pasan eh, únicamente cuatro, ven el cielo con barrotes y digamos que eh, su situación, eh, ya sé que las, las prisiones alemanas no son precisamente un, un ejemplo, eh, pero, pero es una situación eh, muy dura, ¿no? Eh, ante esto, ¿qué, ¿qué ocurre? Por un lado, que, que supone un, un sufrimiento añadido eh, y, un, y un escarnio a todo, a todo su entorno social. Es decir, eh, sus, eh, los familiares de, de las y los presos eh, eh, vascos no tienen por qué eh, a ver, eh, compartir eh, aquello que ha hecho su, su familiar, su, su amigo o, o bueno... Eh, o, y en ese sentido eh, sufren un castigo añadido en el sentido de que eh, llueva, eh, haga 40 grados, eh, la carretera esté fatal o eh, haya atasco, eh, tienen que salir a la carretera y hacer 800, 1.000 eh, o 2.000, bueno, no, en muchos casos, eh, kilómetros, ¿no? 1.000 de, de ida y de vuelta, con el, con el riesgo que ello supone, que te puedes matar en cualquier curva, ha habido más de más de 400 accidentes y 16 familiares muertos, y con el evidente eh, gasto económico que eso supone. Eh, porque porque no viajar a, a Andalucía, a Galicia, a Madrid o, eh, o, a, o a Valencia, pues eh, tiene un gasto porque hay que pasar dos noches o una noche, etcétera, ¿no? Y en ese sentido. Eh, habla de la dispersión, eh, la dispersión que sigue vigente, a pesar de que, de que en el marco de la sociedad vasca existe un, un consenso muy amplio, eh, tanto que ayer mismo en el, en el Parlamento de Álava, Vizcaya y Guipúzcoa, eh, tanto el, el PNV como E.H. Bildu, como, como el Carrequín Podemos y el, y el Partido Socialista eh, llegaron a un acuerdo en, en torno a esa materia para trasladar al, al, al gobierno central. Es decir, hay una diferencia muy grande entre la, entre la opinión pública vasca y la opinión publicada eh, en, eh, en los medios hegemónicos en, en, en Madrid y, y bueno eh, es evidente que tendría el, el Ejecutivo Español, pero no ahora porque ha entrado el, el, el SOE eh, anteriormente durante estos eh, siete años eh, podía haber eh, acabado con, eh, con la dispersión y con el alejamiento podía haber eh, dejado en libertad a presos y presos gravemente enfermos hablamos de enfermedades como, como el cáncer enfermedades que, que matan eh, han muerto 25 25 presos en, en prisión con algunos con enfermedades mentales y otras otros pues con enfermedades eh, prácticamente erradicadas en, en, en lo que sería occidente como como la tuberculosis no porque en, porque en herrera de la mancha no había una máquina detectora eh, y, y bueno tendría fácil eh, liberar a aquellos que han cumplido dos tercios o tres cuartas partes de su condena aquellos que tienen más de 65 años y y lo podría hacer eh, probablemente sin, sin mayor eh, coste político y respondería a una demanda muy mayoritaria en, en la sociedad vasca, ¿no? eh, como se puede ver en numerosas movilizaciones. Y hablaba de, de, de cárcel, de dispersión, de persecución, y en el, en el caso catalán eh, lo vemos eh, de una manera clara con cárcel, exilio, judicialización y, y represión. Y para ir eh, terminando y rematando, pues... Eh, bueno, eh, hoy día ETA no existe, pero en la Audiencia Nacional eh, todavía hay dos procedimientos... Eh... Eh, pendientes de eh, macrojuicios por eh, ejercer la solidaridad con, eh, con los presos y cada vez eh, como, como solamente será una constante en, eh, en esta mesa pues eh, se ven eh, más eh, delitos o casos de apología del terrorismo delitos de odio, etcétera en, en mi opinión eh, tiene que ver con, con, la, con la imposición de, de un relato único de una forma única eh, de de entender lo que ha pasado eh, en Euskal Herria y digamos que atar de pies y manos a, a toda la disidencia política posible, eh, extender el miedo, no solamente en Euskal Herria, sino en el Estado Español y creo que es un paradigma evidente y seguramente saldrán las preguntas el, el caso de, de Alchasu, eh, donde siete jóvenes eh, se han enfrentado a una petición fiscal de 500 años de cárcel por una pelea a las 5 de la mañana en un bar en el que eh, un guardia civil acabó con su camisa blanca intacta y un tobillo roto, ha habido una petición fiscal de 500 años que hoy, día, hoy mismo la Fiscalía se ha encarcelado de recurrir porque las condenas han sido de dos en un caso y en el resto de nueve, 12 y 13 años por una pelea de, de bar. Yo creo que es un mensaje muy claro eh, de, cara, de cara al futuro en, en Euskal Herria. Primero, eh, para trasladar una vez más que quien manda, da igual quien ostente la cartera, es la Guardia Civil... Y en segundo lugar, y eh, ya termino, eh, cuando hablamos de, de relato yo creo que hay una intención muy clara de que de cara a, a un, eh, por poner un símil eh, deportivo, de cara a un sprint o a unos un 10.000 metros de convivencia, construcción de eh, sociedad o articulación eh, de derechos políticos y civiles en Euskal Herria, el proyecto del independentismo corra con una pierna y un brazo atado eh, cuando precisamente es quien defiende que debemos de construir un país en el que todos los derechos de todas las personas sean respetados. Y por mi parte que ya he pasado el, el tiempo, es que recasco y un auténtico placer. Gracias, Beñat. bueno para seguir tenemos a René Otaduy que nos expondrá su perspectiva de cómo es la lucha antifascista y republicana desde Madrid al mismo tiempo que nos dará a conocer pues, las dificultades que esto conlleva a nivel de represión y difamación para llevar una política solidaria con las luchas eh, de otros pueblos del Estado español. Entonces, René es portavoz del partido Izquierda Castellana y la Coordinadora Antifascista de Madrid. Actualmente forma parte de la Coordinadora 25S, organización que nace alrededor de la acción del 25 de septiembre de 2012 rodea al Congreso. Esta acción se caracteriza en que miles de personas expresaron pacíficamente ante el Parlamento su disconformidad con el actual sistema político y aglutina a más de una decena de colectivos de Madrid. Eh, gracias compañera, eh, guten tag y bienvenidos y bienvenidas a, a todas. Un placer estar aquí y agradecer también al colectivo de solidaridad antirepresiva el que, el que nos haya dado esta oportunidad. La imagen internacional sobre el carácter antidemocrático en el Estado español está cambiando y esta charla es sin duda una expresión de ello. La transición del régimen franquista a la democracia tuvo uno de sus pilares fundamentales ante la opinión pública en el Estado español pero también ante la opinión pública europea en la creencia de que el nuevo régimen español era equiparable en lo fundamental a las democracias parlamentarias de Europa Occidental y en la actualidad el proceso democrático catalán, el comportamiento de las organizaciones políticas españolistas, eh, la actuación de las fuerzas policiales y, muy especialmente, de la Administración de Justicia, ha puesto de manifiesto ante el mundo que esto no es así. La decisión del Tribunal Superior del Estado Alemán de Schleswig-Holstein, ante la solicitud de extradición por rebeldía del presidente Puigdemont por parte del Tribunal Supremo Español, no solo negando tal cuestión, sino cuestionando toda la argumentación jurídica de la solicitud, supuso un brutal punto de inflexión, dejando completamente al desnudo ante el mundo, al aparato de justicia español y visibilizando también su plena continuidad con el franquismo. Cuando desde Izquierda Castellana o desde la Coordinadora Antifascista de Madrid y seguramente todas las personas que vamos a tomar hoy la palabra, hablamos del régimen español como un régimen posfranquista, no lo hacemos desde un punto de vista literario o... Metafórico, No, lo que tratamos de hacer es describir lo más objetivamente posible la realidad política que nos toca sufrir. Y los datos sobre represión eh, en la época franquista son escalofriantes, en la época de la transición también y todos esos asesinatos han quedado impunes y hoy en día pues en el Estado español todas las estructuras están impregnadas de franquismo porque el propio proceso de transición no supuso una ruptura democrática y una exigencia de responsabilidades con los asesinos. Hoy traigo aquí también una camiseta que no la traigo de manera casual porque podríamos pensar que esto es una cuestión del pasado, pero no es así. En Madrid hemos sufrido numerosas agresiones fascistas y asesinatos de compañeros. Carlos es un compañero que fue asesinado hace 10 años y la traigo también en, en señal de, de agradecimiento a la solidaridad que recibimos por parte del movimiento antifascista de Berlín. Jimmy es otro compañero que fue asesinado hace tres años. Bueno, en todos estos casos, si observamos y analizamos el tratamiento mediático, en el que las víctimas fueron siempre calificadas sistemáticamente como culpables, sus familias fueron criminalizadas. Si tenemos en cuenta que en la mayor parte de estas agresiones violentas, de estos asesinatos, había implicadas policías o miembros del ejército, de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Si observamos y analizamos los procesos judiciales, en los que en la mayoría de los casos los asesinos han quedado impunes, tenemos que afirmar que nos encontramos ante un conjunto de prácticas que han sido directamente heredadas del régimen franquista a través de todo un conjunto de estructuras de poder que no fueron depuradas ni democratizadas. Ocurre también que es que el origen del régimen que sufrimos es ilegítimo. La Constitución, la del 78, carece de legalidad, de legitimidad democrática, perdón y no es posible reformarla desde una perspectiva progresista. Pero es que ocurre también que en el propio desarrollo de este régimen político, eh, no solo no se ha corregido ese déficit democrático de nacimiento, sino que se ha profundizado y se ha consolidado como un entramado de corrupción sistémica, autoritarismo y falta de libertades, contrario a los intereses de la mayoría social, e incapaz también que esto es una cuestión muy importante en estos momentos de resolver las cuestiones elementales de la vida cotidiana en, en materias como sanidad educación pensiones eh, etcétera porque en el estado español ante lo que estamos se habla mucho de crisis no imagino que aquí en Alemania también. Y, y bueno, la palabra crisis es una palabra bastante neutral, ¿no? en, en el Estado español ante lo que estamos es ante, el, ante, el, ante un cambio de modelo social en, en clave neoliberal que responde a los intereses del capital financiero internacional y también autóctono, que es un proceso muy parecido al que se empezó en toda América Latina a partir del golpe de estado de Pinochet en Chile en los 70 y que supone la liquidación de, del estado de bienestar, la privatización de los principales servicios públicos y la consecuencia pues es el sufrimiento y la angustia para las mayorías sociales. Tengo aquí algunos datos que me gustaría poder comentar, porque la población en situación de pobreza en el Estado español, en situación de pobreza severa, ha pasado de 1,8 a 3 millones de personas en el último año. La población con dificultades para llegar a fin de mes ha pasado a su vez de 11,9 a 16 millones y el año 2018 se ha iniciado con subidas en prácticamente pues, todos los productos básicos. La inversión pública en los últimos años se ha reducido en un 60% y la deuda pues, está completamente disparada. ¿no? Estamos en el Estado español sufriendo una situación muy complicada de crisis que podríamos denominar global en la que confluyen pues, una crisis de tipo económico, de tipo político, institucional, una crisis de género también y crisis territorial. Y en este contexto, de este régimen que tratamos de describir, este régimen del 78, es ese, el entramado institucional concreto que está llevando adelante este proceso de cambio de modelo social y de medidas completamente antipopulares, mostrándose ante las mayorías sociales como una organización mafiosa, totalmente denostada, al frente de la cual tenemos a la monarquía. Y la represión es hoy en día, al igual que en el franquismo, al igual que en la transición, hoy en día la represión es la principal herramienta que encuentra este régimen político para perpetuarse en el poder y para frenar o tratar de frenar las reivindicaciones en defensa de los derechos de las clases populares, las mujeres y los pueblos. Pero somos optimistas. Claro que sí, aunque no lo parezca. Nos, nos encontramos en lo que podríamos denominar la primera gran batalla, así es como lo denominamos en Madrid, en toda la historia reciente desde la transición entre democracia y el neofranquismo. Y el pueblo catalán ha hecho muchísimo en, en esa lucha. Un esfuerzo épico que debemos agradecer. Y es el movimiento que más ha puesto contra las cuerdas al régimen, debilitándolo no solo en Cataluña, sino en el conjunto del Estado español. Y lo que ha sido la reacción del Estado español, pues nos duele decirlo, pero era absolutamente previsible. Y entra dentro de lo coherente con la naturaleza de un régimen de este tipo como el que estamos tratando de describir. En mi tierra, en, en Madrid y en Castilla en general, hemos vivido una fase de lucha ascendente desde 2008, año en que empezó la crisis, con multitud de movilizaciones. Cientos de miles de personas en la calle, en el 15M, lo ha comentado la compañera, en los Rodea el Congreso, en las marchas de la dignidad. Y hemos pasado de una fase de resistencia ante todas y cada una de las agresiones que nos hemos venido encontrando, hemos ido pasando a una fase de maduración política en la que también nos hemos empezado a plantear eh, la necesidad de ofrecer a las mayorías sociales ...una alternativa como lo está haciendo el pueblo catalán... ...en una clave republicana y constituyente... ...y hemos sufrido la represión... ...tenemos... ...es que podríamos estar un día entero aquí hablando de represión y de datos... ...hay miles de personas multadas... ...cientos de detenidos y detenidas... ...decenas de personas en espera de juicio o encarceladas... ...como Alfon como Gódalo, como Molero... ...y bueno... Por supuesto que la represión es dura, porque al que la toca, al que le toca, pues y al que le toca pasarla, pues es, es algo muy desagradable y para sus familias también. Pero lo que demuestra la represión es la situación de extrema debilidad en la que se encuentra el régimen, porque solamente sabe responder con fuerza y con violencia a las demandas democráticas y pacíficas que expresan las mayorías sociales. Como comentaba, pues el pueblo catalán ha avanzado mucho y es de agradecer. Ha puesto contra las cuerdas al régimen de 78 y lo que se nos abre es una oportunidad. Estamos, desde nuestro punto de vista, ante una coyuntura histórica. Quedan cinco minutos. A la coyuntura histórica. Es una coyuntura histórica para los procesos de cambio progresistas en el Estado español y por eso decía que somos optimistas. Creemos que nuestro enemigo es estratégicamente vulnerable y es potencialmente derrotable. Y por ello nos vamos a encontrar cada vez más con esta situación que os estamos describiendo, con la guerra sucia, con la represión que se va a intensificar de todas las maneras posibles. Ahora bien, la represión y la manipulación... Podrán retrasar un cierto tiempo los procesos de cambio, pero creemos que no podrán derrotarlos y tampoco van a permitir resolver las debilidades parciales y globales del conjunto del régimen. Así que creemos que la, la victoria depende fundamentalmente de que desde las fuerzas y desde el campo de, la, de las organizaciones populares pues no cometamos errores significativos. En Europa... Atravesamos una situación históricamente nueva, pero en la que entendemos que aparecen algunos paralelismos con la de los años 20 y 30 del pasado siglo. Por aquel entonces, cuando el fascismo avanzaba casi en todo el continente, en el Estado español se proclamaba la Segunda República, generando una gran esperanza entre las clases trabajadoras y los pueblos del Estado español, pero también esta esperanza se contagió entre los pueblos de Europa y del mundo. El levantamiento militar fascista fue globalmente derrotado por el pueblo en armas y si finalmente cambió la correlación de fuerzas fue por la implicación de los ejércitos nazifascistas europeos. Pero contamos casi exclusivamente con la ayuda de la Unión Soviética y algunos países latinoamericanos, pero también contamos con la ayuda de las brigadas internacionales. Eh, más de 50.000 combatientes antifascistas llegaron a la península ibérica desde todo el planeta para entregar sus vidas en defensa de las libertades y los valores humanos, así como en defensa de la legalidad republicana. Perdonaré, eh, es que me he leído esta parte en mi casa, en Madrid. Me he leído esta parte dos o tres veces en casa de las personas que me están... Acogiendo. Me la he leído en el avión y ese que cada vez que la leo me emociono. Y al hablar de, de las brigadas internacionales, creo que cualquier antifascista en, de cualquier pueblo del Estado español tiene que sentir una profunda emoción. Y es que 3.500 de estos antifascistas, Spani en Kenfa, eran alemanes y creo que era nuestro deber hoy aquí eh, recordarlos. ¿Y por qué comento estas cosas? Porque hay una asociación alemana, de combatentes y amigos de la República Española que lucha por conservar la memoria de, de todos estos héroes y heroínas y su presidenta plantea que esos valores que defendieron todas estas maravillosas personas que vinieron a regar con su sangre nuestra tierra, todos esos valores es muy necesario rescatarlos hoy en día en un momento en el que las tendencias fascistas avanzan, no solamente en Alemania, sino también en el resto de Europa, por supuesto que sí, y es muy preocupante. Y hay una obra que recoge eh, la, la experiencia individual de muchos de estos y de muchas de estas luchadoras y plantea esta obra en, en sus primeras frases... Cuando comenzaron los combates el 18 de julio en el Estado español, probablemente todo antifascista en Europa sintió una estimulante esperanza, pues allí se levantaba al parecer y por fin una democracia contra el fascismo. En Alemania obviamente tenéis vuestros propios retos y trataremos de echaros una mano en la medida en la que no sea posible. Pero en el Estado español estamos asistiendo a una batalla entre democracia y neofranquismo. Hemos visto nacer la República Catalana. Y la verdad es que estamos necesitados de la ayuda de los nuevos Xpani en Kenfa, que yo creo que muchos de ellos y de ellas estáis hoy aquí en esta sala. Es, es una alegría haber podido compartir este momento. Muchas gracias a Solidaridad Represiva por habernos invitado. Que viva la lucha de todos los pueblos del mundo y no pasarán. Bueno, pues en el mismo marco político, pero con diferente contexto social nos encontramos con el ejemplo de Cataluña, que en los últimos años pues, ha estado en el centro de la actualidad política. Por eso hoy contamos con la presencia de Gemma García Fábrega y David Fernández Ramos. Eh, Gemma es periodista que forma parte de la cooperativa que edita La Directa, medio de comunicación de referencia de los movimientos sociales alternativos catalanes, nacido el año 2006 bajo criterios asamblearios de autogestión, autoorganización y autonomía social. Ha escrito El señor del BOOM, del Boom. y bueno, es un libro sobre la burbuja inmobiliaria española que estalló el año 2008. Forma parte también de Contrast, colectivo de periodistas para la transformación social que ha trabajado los esquemas posbélicos de Ruanda, Guatemala, Balcanes, con los documentales Después de la Pau. Además es miembro del grupo de periodistas Ramón Barnils. Buenas tardes, eh, muchas gracias. Me sumo al agradecimiento a habernos invitado. Y especialmente en una mesa que habla de represión, pero que en el caso catalán creemos que es muy importante no solo hablar de represión, sino hablar de resistencia, justamente porque a mayor escala de la represión, desde el mes de septiembre, mayor escala de la resistencia, algo realmente anómalo, porque cuando se, normalmente cuando se acentúa la violencia y la represión por parte del Estado. Normalmente los resistentes cada vez son menos no, y van quedando los núcleos eh, más, más radicales. En este caso ha sucedido algo sorprendente que es que cuanto más incrementaba la represión más gente tomaba la determinación de resistir para poder ejercer el derecho a la autodeterminación y me parece muy relevante porque como hemos venido dos catalanes, nos, creo que vamos a complementarnos un poco el relato pero que yo al menos voy a hablar tanto de represión como de resistencia a, a esta represión llegamos al, al 1 de octubre no llegamos de, de repente, sino que hay todo un trayecto, un recorrido realizado que viene de lejos pero, y que David yo creo que sí que podrá hacer un relato más de las movilizaciones del movimiento independentista con una perspectiva más, más histórica, pero que yo sí que quería eh, subrayar, un momento que es entre 2010 y 2011 en Cataluña, donde se conjugan distintos factores permeables que creo que, son, que condicionan cómo hemos llegado hasta, hasta el 1 de octubre. En 2010-2011 estábamos sufriendo, tras un periodo de, de estado de shock, de, algún, de alguna manera, ¿no? a raíz de la, del estallido de la crisis, hay un, aflora ¿no? de nuevo con más fuerza una impugnación del sistema político y económico, como ya hemos comentado, que cristaliza en el movimiento de los indignados, o movimiento 15M, y al mismo tiempo también se está viviendo una recentraliz recentralización del Estado, por un lado porque se, el Tribunal Constitucional digamos mutila el estatuto, que es la norma superior que rige en las comunidades autónomas del Estado, un estatuto que había estado avalado por el Parlamento y avalado en referéndum, aunque ya había sido recortado, y al mismo tiempo acaba un ciclo de consultas en 500 municipios de Cataluña sobre, sobre la independencia, unas consultas organizadas desde la base, desde la, desde la sociedad civil. Mm, claro, de alguna manera se ve, o sea, aflora una, una crítica frontal a este sistema económico que por cierto decir que mm, continúa esta crisis y sus impactos y una prueba de ellos es que hoy se ha suicidado una persona en una ciudad al lado de Barcelona cuando iba a ser desahuciada en Cornellá es decir, que los impactos de la gestión de esta crisis eh, siguen, siguen dejando muertos, hasta muertos, si es importante subrayarlo. Y al mismo tiempo, en ese momento, queda en evidencia y cristalizan los límites de, del sistema autonómico en el Estado español. ¿no? Lo que alguna gente eh, con el fin del franquismo, con el dictador muriendo en, en la cama, había pensado que era un punto de partida, esta misma gente se da cuenta que es un punto de llegada, ¿no? que hay un techo y que de allí no vamos, a, no vamos a pasar, sino al contrario, que puede haber hasta este intento de recentralizar desde, por parte del Estado. Bueno, creo que esto es un momento que a partir de aquí es cuando empiezan las movilizaciones fuertes en la calle por, para conseguir ejercer el derecho a decidir y el derecho a la determinación del pueblo catalán. Y yo lo que intentaré explicar es eh, cómo fue posible el 1 de octubre y precisamente he empezado en el 2010, que pudimos empezar mucho, mucho más atrás, porque el 1 de octubre eh, es una fecha que condensa muchas, muchísimas fechas anteriores, pero um, si nos basamos un poco a corto plazo, sí que diría que a partir de septiembre del 11 de septiembre de la Diada de Cataluña, empieza un incremento represivo por parte del, del Estado. Supongo que ya, digamos que un poco los medios de comunicación a nivel internacional y también en Alemania sí que lo, lo recogieron, pero se produjeron multitud de registros en departamentos y organismos de la Generalitat. Se produjeron registros en imprentas buscando las papeletas y la publicidad del referéndum. Se entró en medios de comunicación, la Guardia Civil entró en medios de comunicación a notificar a estos medios que no podían publicitar el referéndum, que no podían emitir lo, el anuncio oficial del referéndum ni cualquier Anuncio, publicidad que fomentara la participación en este referéndum y también se confiscó material diverso de, de, de votación y de, de publicidad. Esto es, es relevante, pero también es relevante que desde ese momento la respuesta fue inmediata y la gente se movilizó de, de una forma que fue increciendo desde el 11 de septiembre hasta el 1 de octubre. Es importante señalar que el éxito, el éxito yo creo de, de, de que se llegara el 1 de octubre en las condiciones en las que llegamos es porque desde el principio configuramos una movilización diversa en la unidad y transversal y plural de alguna manera la gente se empezó a movilizar y había mucha gente que era militante, que tenía una trayectoria, pero había mucha gente que hacía muchos años que no se movilizaba, que le había hecho, y había mucha gente que no se había movilizado, ni había militado, ni ejercido el activismo en ningún colectivo. Entonces esto es interesante porque sin la gente militante que tenía una experiencia y unos saberes, el 1 de octubre no hubiera sido posible, pero sin la gente que no tenía una trayectoria militante, tampoco hubiera sido posible el 1 de octubre. ¿no? Entonces, se produjeron estas dos corrientes que son, que son esenciales. También es importante destacar que se movilizaron eh, todos distintos ámbitos y distintos sectores de la sociedad. Tuvimos movimiento estudiantil movilizado en la calle, los bomberos, los campesinos... Los estibadores del puerto, los hackers que fueron muy importantes para contrarrestar la represión del Estado y que ya, ya concretaré un poco cómo, cómo actuaron. Y el conjunto de la comunidad educativa. Para que os hagáis una idea, el movimiento estudiantil organizó huelgas antes del 1 de octubre para ocupar la calle. Los bomberos eh, realizaron tareas de protección de los manifestantes de cuerpos de escudos humanos poniendo su cuerpo para defender las personas que estaban reivindicando el derecho a decidir. Los campesinos cogieron los tractores y bajaron a los pueblos y a las ciudades a proteger eh, instituciones, a proteger luego el 1 de octubre los colegios electorales. Los estibadores se negaron, aparte de hacer un activismo por Twitter, de, yo creo que el mejor activismo de Twitter más ingenioso que, que tenemos actualmente, aparte de eso se negaron a proveer los barcos de guardias civiles y policías nacionales que habían atracado en el puerto de Barcelona y en el puerto de Tarragona y fue un gesto significativo e importante. La comunidad, comunidad educativa se empezó a movilizar para poder mantener las escuelas abiertas el 1 de octubre y por tanto se empezó a movilizar antes del 1 de octubre para organizar actividades múltiples, concursos, eh, partidas de SCAC, se inventaron toda una serie de actividades para poder mantener las, los colegios y las escuelas abiertas y como os decía los hackers, ¿no? los hackers fueron a lo mejor es una de las resistencias más cruciales para que el 1 de octubre fuera viable y a lo mejor ha sido la, la menos visibilizada, justamente. Y tendríamos que tener en cuenta que el Estado encerró antes del referéndum, del referéndum 100 páginas web páginas donde se, se explicaba cómo se realizaría el referéndum, donde podías consultar el censo para saber dónde te tocaba ir a votar y el Estado cerró una tras otra estas páginas pero claro, no contaban que había una red de gente anónima activistas informáticos que cada vez que, que el Estado tumbaba una página, ellos levantaban 10 páginas y se empezaron a multiplicar las páginas del referéndum con nombres ingeniosos y divertidos y el estado estaba totalmente desorientado y no daba basto para combatir a, a, a los hackers ¿no? de hecho se produjeron detenciones de hackers en sus casas y importante destacar que el 20s el 20 de septiembre que a lo mejor recordaréis o llegó que se asaltó la guardia civil entró en la, en la consallerría de Economía, entre otras instituciones, se realizaron más de 40 registros, se detuvieron eh, políticos de la Generalitat de Cataluña. S20S, eh, el Estado dio por desmantelado el, el voto informático. Y S20S, también un grupo de activistas de hackers decidieron que iban a hacer viable el, el referéndum el 1 de octubre y que tenían que volver a habilitar un sistema para que la gente pudiera votar. Y el Estado no contó en que los hackers tuvi, tu, tuvieron una idea genial, que fue que como temían que la Guardia Civil y la Policía Nacional precintarían colegios, tenían que crear el censo universal, que significaba que Todas las personas podrían votar en cualquier colegio. Ya no tendrías asignado un colegio, sino que podrías votar en cualquier colegio. Esto no se descubrió hasta el 1 de octubre, en un momento de euforia colectiva, que es cuando dieron la noticia que aunque estuvieran cerrados los colegios, todas las personas, a pesar de los golpes, podríamos votar en cualquier, en cualquier lugar. Entonces, yo creo que este es un factor fu fundamental, la implicación de, de multitud y diversidad de sectores en la defensa del derecho a la autodeterminación. También, como decía, la experiencia de los movimientos sociales, ¿no? que aportaron sus saberes y esto fue muy importante. También los el arraigo… ¿Cinco minutos? Bueno, vale. Pues voy a ir muy rápido porque me, me faltan muchas cosas. Vale, eh, el arraigo en, el, en los barrios fueron, fue muy importante porque en los barrios eh, se convirtió en un espacio donde ya había relaciones, ya había vínculos y, y esto invitó mucho a gente no, no politizada a sumarse a las movilizaciones y generó como unas una redes y unos vínculos que fueron fundamentales para tejer la resistencia. Y, y también mmm, el ejercicio de la desobediencia no violenta. Esto desarmó al Estado y se demostró que esta desobediencia de forma masiva colapsaba la capacidad represiva del Estado. Y esto se vio y fue así. Y también es muy importante dos niveles de, de resistencia, que fue el nivel de calle, de plazas, de visibilidad, de ocupar las calles y un nivel de subsuelo clandestino, que fue organizando desde el verano todo lo que sería la logística de este referéndum. Y hubo multitud de gente, bueno, hubo gente que trasladó las urnas desde la Cataluña Norte, en el Estado francés, hasta, hasta Cataluña en el verano. Gente que guardó las urnas en sus casas sin decírselo. Yo tengo un amigo que decía, es que mi padre tenía una urna en casa y no me lo había dicho. O sea, la gente fue prudente... No, Fue discreta y la discreción también fue un elemento esencial para que el 1 de octubre tuviera éxito. Y luego iré muy rápido porque ya es la parte más de represión. Llegamos al 1 de octubre, que no hubiéramos llegado sin los comités de defensa del referéndum, obviamente, que son espacios donde participa multitud de gente desde los barrios y son los comités son los que posibilitan esta organización a nivel de barrios y a nivel de colegios electorales y la defensa con los cuerpos de estos colegios electorales. Llegamos al 1 de octubre y aquí ya desde la directa, antes ya hicimos una proyección de cuál sería la capacidad represiva del, del Estado y no era posible, o sea, no era posible impedir el referéndum y no era posible porque habían traído a 6.000 policías nacionales y guardias civiles, más 4.000 que ya estaban aquí, eh, pero tenían que desplazar 50 agentes policiales en cada colegio. A nivel de seguridad funcionan así los dispositivos y habían 2.135 colegios. Por lo tanto, para cerrarlos todos se necesitaban más de 100.000 policías, algo que realmente a nivel matemático era imposible. Y el día de llegó, el 1 de octubre, y tenemos que tener en cuenta que la policía autonómica, los Mosos de Escuadra, cerraron previamente 400 colegios electorales, la Policía Nacional 46 y la Guardia Civil 46. Pero como teníamos el censo universal de los hackers, pues esto no fue, no fue determinante. Lo que sí que fue determinante es eh, las cargas... Eh, los golpes, las humillaciones, la, ver a nuestras abuelas y a nuestros abuelos sufrir los golpes de la Policía Nacional y la Guardia Civil. Se golpeó eh, de la cintura para arriba en las partes superiores, se le quitó un ojo a un, a, un, a un chico en un colegio con una pelota de goma que están prohibidas por el Parlamento catalán, pero esa, en esa jornada las utilizaron y el balance fue 1.066 heridos, y la coordinadora por la prevención y la denuncia de la tortura, justamente, es el primer año desde el, hace tres que hay que ir terminando, Perfecto. Eh, que denuncia que hay un incremento muy fuerte de los casos de torturas y malos tratos y el 50% del 2017 son casos que sucedieron en el, en el referéndum, ¿no? para que hagáis una idea de de los golpes y los heridos y la represión que se sufrió, y no solo física, sino las secuelas también de impacto social y psicológico que, que han dejado. Y a partir de aquí, ya hablaremos luego, no, no me va a dar tiempo de, de, de contarlo todo, pero ya sabéis, detenciones de los Jordis, que son los, presi los presidentes, bueno, ahora Jordi Sánchez ya no es presidente, pero de las dos entidades soberanistas que también hicieron posible en la celebración de este referéndum y las detenciones de todos los consallés, los exilios y todo lo que ha ido saliendo y unos eh, procesos judiciales también y de criminalización contra los TDRs, los comités de defensa del referéndum, que ahora son los comités de defensa de la República, con un exiliado ya, que es Adrià, un miembro de un CDR, y Tamara Carrasco, que fue trasladada a la Audiencia Nacional, acusada inicialmente de terrorismo también, entre otros. Y ya me he perdido porque, claro, me tengo que, que saltar todo, pero voy terminando. Eh, yo creo que es, vuelvo un poco al inicio, yo creo que es muy relevante destacar que si bien es verdad que la represión la hemos sufrido siempre, es verdad que hay una deriva represiva y es verdad que en Cataluña se ha dado un, una situación que creo que no se había dado hasta ahora desde, desde la transición, que es que la represión ha sido socializada, ha afectado a muchas personas de forma transversal y ha salido de los círculos eh, activistas y militantes y esto lo leemos o algunos lo leemos como una oportunidad de sensibilización, de implicación y de sumar gente a la transformación y al camino hacia la República que contenga los derechos para todos y para todas. Gracias, Juna. Eh, bueno, pues para terminar tenemos a David Fernández, que nos hablará de su experiencia como una de las caras más visibles del independentismo de izquierdas catalán y pieza clave en el movimiento popular que impulsó el referéndum de independencia del pasado 1 de octubre en Cataluña. David es periodista y militante político de la izquierda catalana, proviene del mundo de la insumisión, el cooperativismo y los movimientos sociales alternativos. Fue diputado y portavoz de las CUP en el Parlamento de Cataluña de 2012 a 2015. Para la gente que no sepa no qué es la CUP, es la candidatura de Unidad Popular, partido que recoge los intereses de los países catalanes. Actualmente es redactor y editor en el Semanario La Directa y colabora en otros medios como Vila Web, Ara, Gara, Berría. Ha coordinado el Atlas de la Corrupción, y es miembro impulsor del colectivo Empeu de Pau, que promueve la desobediencia civil, pacífica y no violenta. Gracias, Neus. Eh, Buenas tardes a todas y a todos. Buenas noches. Eh, y gracias, me sumo a ¿no? al, al agradecimiento infinito eh, eh, y largo porque hoy estemos todos eh, aquí, todos juntos, los que estamos, no, Andalucía, Euskal Herria, eh, Madrid, Vallecas, Castilla y... Y, y, desde, y con Gemma desde, desde Cataluña. Yo intentaré dar pinceladas muy, muy, muy cortas, porque lo de un cuarto de hora explicar meses eh, complicados, eh, complejos eh, e intensos eh, da para mucho y, y, y, y casi lo haré prácticamente eh, en tweets, eh, como se dice. Pero, previamente, obviamente, ese agradecimiento por demostrar que la solidaridad sigue siendo la ternura de los pueblos. Una, eh, si todo fuera normal no estaríamos aquí, seguramente. Eh, eh, ni, ni estaría eh, este CO36 eh, lleno, pero nos toca decir que venimos de, de un país hoy eh, en el caso de en el caso del conflicto catalán, eh, con nueve eh, presos eh, políticos, eh, con ocho personas eh, en el exilio, que eso ya es obviamente grave, pero habrá que matizar que entre ellos hay un gobierno en pleno que ha ganado eh, las elecciones eh, repetidamente y que eran los legítimos representantes eh, de la soberanía popular y los legítimos ¿no? representantes de las instituciones políticas eh, democráticas catalanas. Eso dicho desde la izquierda anticapitalista eh, e independentista, pero es así, esa es la, la, la anomalía y la excepción permanente y continuada que se vive en Cataluña, no los últimos ocho meses, sino ya hace, ya hace muchos y demasiados eh, años, y después intentaré eh, profundizarlo. Eh, también, ob obviamente, de un país que ha salido hace muy poco de ocho meses de estado de excepción encubierto, no el reglado, no el que prevé la Constitución, pero sí una aplicación inconstitucional del artículo 155 que, como sabéis, el pasado octubre eh, disolvió sin ninguna legitimidad las instituciones políticas catalanas, destituyó, sin pasar por las urnas a un gobierno eh, entero y a un parlamento entero y convocó cuando no tenía esas atribuciones eh, ¿no? eh, legalmente eh, previstas unas nuevas elecciones para el 21 de diciembre que destituyó a 259 cargos de las instituciones catalanas y entre ellos también eh, cerró ¿no? la delegación en el extranjero en Berlín, en, en, en, en Alemania. Y hoy está aquí, hizo mi cariño, una de las personas eh, eh, destituidas que investiga hoy a 800 alcaldes con órdenes directas de la Fiscalía General del Estado de que se informe de la conducta de los alcaldes. 800 alcaldes son el 85% de los alcaldes catalanes. Hay 944 municipios y que investiguen su relación ¿no? con habilidades o haber permitido dar la palabra a la ciudadanía, a los que querían votar sí y a los que querían votar no en el referéndum de eh, independencia. Eso se llama eh, doctrina del shock, por decirlo en términos de Naomi Klein. El Estado español, como ha perdido, eh, solo puede recurrir a las vías excepcionales, extraordinarias eh, eh, y autoritarias, y recurre a esas vías represivas porque sabe que es incapaz de ganar esa batalla en términos democráticos y en términos eh, eh, pacíficos. Por tanto, eh, consiguen con la represión, lo que son incapaces de conseguir eh, por vías eh, democráticas. Y eso, como se ha dicho, y yo creo que con, ¿no? con, con, con, con perspectiva larga en la historia del Estado español, es una cosa que no se puede eh, dejar a un lado. Hay una historia, el Estado español llegó a la democracia formal eh, eh, eh, como llegó y siempre ha sido eh, no, un, un espacio eh, político, un dispositivo institucional profundamente elitista, clasista, autodeterminado autoritario y represivo. Dos, que se reprimía o que se ha reprimido con esas cárceles, esos exilios, esos juicios sumarísimos donde a ese gobierno y a los representantes de la sociedad civil se les va a pedir este invierno hasta 30 años de cárcel por un delito de rebelión. Eh, pues se persiguen urnas y se persigue lo que es la gramática política del conflicto catalán, si tenemos derecho a decidir libremente nuestro futuro o no tenemos ese derecho que es el de la autodeterminación y el del derecho eh, a decidir. Y esa es la gramática que habéis visto entre democracia y demofobia, ese es el conflicto también que ha vivido la sociedad eh, eh, catalana, un 80% de nuestra sociedad está a favor del referéndum como mecanismo resolutivo y tampoco es la primera vez, lo hicimos el 9 de noviembre, para quien no lo recuerde, en 2014 ya hicimos no lo mismo, pero un ejercicio parecido de democracia directa y participativa y también han condenado a un presidente y a dos ministros del gobierno catalán a, a años de inhabilitación por un delito de desobediencia. Porque en el Estado español eh, convocar un referéndum no es delito, lo era. Lo fue con Aznar, con la derechona, después se despenalizó y lo que sí hemos desobedecido, y yo lo digo abiertamente y lo volveré a hacer tantas veces como haga falta, fue una prohibición del Tribunal Constitucional altamente monitorizado por el gobierno, altamente politizado y altamente colonizado. Eh, eh, por la derecha eh, española y no lo digo yo, lo dice el greco grupo de estados contra la corrupción de la Unión eh, eh, Europea por tanto eh, una lógica eh, represiva que, de, que detrás eh, eh, hay un profundo nacionalismo de Estado, hay una defensa, no hay ninguna defensa jurídica eh, y abstracta de la ley y del Estado de Derecho, lo que hay es la defensa de la eh, eh, indisoluble unidad de la patria española por decirlo en los términos del nacionalismo de Estado, que es el que persigue ¿no? y hoy todavía es incapaz de entender la diversidad de entender lo plurinacional, lo plurilingüístico, lo pluricultural en el Estado español. La unidad indisoluble de España era el principio fundacional eh, eh, del, eh, del franquismo venía también por supuesto eh, de mucho antes y hoy prosigue también eh, con otros con otros ritmos pero con una hostilidad que se expresa en esas porras contra las urnas eh, tres el, el, el espacio soberanista catalán el espacio independentista eh, yo no soy nacionalista nunca lo he sido siempre digo que soy independentista quiero que mi pueblo como cualquier otro pueblo del mundo pueda decidir libremente su futuro, es verdad que en el ciclo de crisis es la confluencia de tres indignaciones. La, la indignación eh, democrática con la metástasis de la corrupción, lo habéis visto estos días, pues acaba de caer el cuñado eh, del rey, eh, el Partido Popular... Eh, no. Eh, acaba, sido de, de, acaba de ser condenado eh, por financiación eh, ilegal en una trama de corrupción sistémica según eh, la sentencia eh, la corrupción deja en el Estado español un coste de mil eh, millones eh, de coste social eh, y ciudadano, más de 3.000 investigados en este momento eh, una indignación democrática que se expresó en el movimiento 15M de los indignados, donde por cierto también la policía, en este caso la catalana ¿No? y la España nos intentó sacar de las plazas con idéntica violencia represiva y no pudo, por decir que obviamente nos explica la represión sin la resistencia y también esa indignación eh, soberanista, autodeterminista de que no nos podíamos gobernar porque cuando decimos que no nos podemos gobernar no es solo que no nos dejan votar es que las leyes que se proclaman en el Parlamento de Cataluña son reiteradamente suspendidas por el máximo órgano eh, jurisdiccional español que es el Tribunal Constitucional hasta 40 leyes en los últimos eh, en los últimos eh, ocho años algunas de marcado carácter social aunque para, desde nuestro punto de vista de izquierdas eh, podían ser mucho más profundas, pero algunas como las leyes de cambio climático, como las leyes de igualdad entre hombres y mujeres, como la ley contra la pobreza energética y la emergencia habitacional, hoy que hablamos de un suicidio de una persona que iba a ser eh, que iba a ser desaljada, como nueva fiscalidad a los depósitos eh, bancarios en un contexto donde como sabéis ha sido la ciudadanía quien ha rescatado quien ha perdido 50.000 millones de euros en el rescate directo con fondos públicos del agujero bancario eh, eh, eh, privado y también tiene una lógica muy eh, que a veces se olvida que ha sido un movimiento que viene desde abajo. La primera consulta por la independencia nació en un municipio, un movimiento de abajo a arriba, un movimiento democrático, democratizante y democratizador, eh, que fue una Arenis de moon y fue prohibida por la fiscalía, fue prohibida por la abogacía del Estado y se tuvo que hacer no en el ayuntamiento sino en otro sitio. No querían una consulta y hubo 555 consultas locales por la independencia que pusieron más de un millón de votos a favor de la independencia. Antes habían pasado otras, justo antes, justo después de esa primera consulta, viene lo que seguramente es el punto de inflexión que hace que pasemos de un apoyo a la independencia del 1 o 2 hace 30 años, al 22 hace, a principios del año 2000 hasta el 48,5 eh, eh, actual. Y es la sentencia del Tribunal Constitucional del año 2010 donde eh, recorta el estatut de Cataluña que se aprobó en referéndum en el año eh, 2000-2007. Es decir, que como diría un constitucionalista brillante eh, sevillano, que es Pérez Rollo, el golpe de Estado se produce entonces, porque desde entonces nosotros nos gobernamos por una ley que no hemos votado. Es decir, se rompe el principio de soberanía popular. Eh, y ahí empieza todo el auge del movimiento soberanista e independentista de muchísima gente que nunca lo había sido y que hoy lo es en función de un déficit democrático eh, profundamente arbitrario y que es la imposición del Estado eh, contra la voluntad democrática mayoritaria de una de toda una sociedad. La otra también, eh, por decirlo en los tiempos grises que corren en Europa, cuando vemos a Maroni, cuando vemos a la Lega Norte, cuando vemos a Austria, cuando vemos el auge de los populismos xenófobos de extrema derecha, es que eso nada tiene que ver con el proceso político catalán. Si hay algún hecho nacional catalán se llama precisamente migración y somos eh, un país que se ha construido en base a sucesivas agregaciones migratorias desde Andalucía, desde Castilla, yo vengo de Zamora, eh, y ese es nuestra, nuestro patrimonio ¿no? eh, nacional, quitándolo de nacionales, que somos un país eh, que venimos de todos los rincones del mundo. De hecho, en, último, en los últimos 15 años, eh, la sociedad catalana ha cogido un millón y medio de personas eh, de 187 procedencias eh, diferentes. De hecho, la sociedad catalana, hoy se hablan 300 lenguas maternas. De hecho, la sociedad catalana, como algunos de vosotros sabéis, eh, no solo respondió a la, a la peor crisis de inhumanidad de Europa, de los refugiados con la mayor movilización bajo el lema que queremos acoger en Barcelona en febrero del año 17, sino que también con los trágicos atentados del año pasado en Barcelona, en agosto, salió a la calle a defender que pasa aquí, pasa allí, no a la islamofobia y no al racismo. Una sociedad que ha hecho de la diversidad eh, un tesoro colectivo a proteger. Eh, ese es el dilema finalmente cuando habla de, de, de la crisis del estatuto del 2006 si nos gobiernan o, o, si nos, o si nos gobernamos y es verdad yo creo que hay que decirlo como apuntaba ahora es cuando me entra la risa tonta eh, cuando, cuando apuntaba Gemma lo del, lo del estatuto eh, es un movimiento ampliamente transversal, lo que nos une es una urna es el derecho a decidir y ahí entran desde anticapitalistas hasta neoliberales desde sindicatos de clase hasta pequeñas patronales, eh, toda la diversidad, que esa es la potencia del movimiento democrático catalán que democrático catalán, gente tan diferente, algo tiene que pasar grave para que gente tan diferente, que en condiciones normales nos estaríamos discutiendo por todos, nos tengamos que unir para defender una urna y el derecho de la ciudadanía a decidir si futuro 5. Y ahora sí que iré a velocidad de crucero. ¿eh? Eh, la, la erdoganización eh, eh, del Estado es así, lo explicaba antes Beñá perfectamente, el laboratorio represivo que fue Euskal Herría, eh, ¿no? hoy también rebota y replica en, el estado, en Cataluña con una falacia. Entonces el discurso oficial sistémico era, en ausencia de violencia, todo se puede defender. Pues la prueba catalana es que por vías estrictamente pacíficas y democráticas te van a caer 30 años de cárcel igual eh, por rebelión o por sedición. Eh, y la otra también, el mismo Estado que niega el derecho a decidir a la sociedad catalana es el mismo Estado que le niega a la sociedad vasca un proceso de paz, como lo entendemos en términos estandarizados internacionales. Y el proceso de paz que hay en el País Vasco, que existe, se ha hecho de forma unilateral y de forma irreversible por la propia sociedad vasca, pero sin una sola colaboración, todo lo contrario, que, eh, eh, ¿no? del Estado, del estado eh, eh, español. Esa lógica autoritaria junta cosas viejas y cosas nuevas. Esa genética franquista que forma parte del Estado eh, español, pero también lo nuevo, el ciclo neoliberal de Reagan y Dutch, y también esa ofensiva liberticida que empezó en 2001 eh, con un psicópata que se llamaba George Bush ¿no? que apretó un botón del que todavía hoy pagamos sus funestas y siniestras eh, consecuencias y con tres doctrinas penales que hoy rebotan contra toda la disidencia en el Estado español las doctrinas de seguridad nacional el enemigo está dentro y es la ciudadanía el derecho penal de enemigo a la gente no se la procesa por lo que hace sino por lo que es eh, y las doctrinas de tolerancia cero que se impulsaron de Rudolf Giuliani desde Nueva York todo eso es ¿no? lo que se condensa en esa ley mordaza que el año pasado investigó a 20.000 ciudadanos y ciudadanas en todo el Estado eh, español. Seis, como decía Gemma, el 1 de octubre es el mayor ejercicio continuado de resistencia popular masiva y desobediente a esa represión del Estado eh, español. Es un milagro, yo creo que es un milagro, han convertido a una sociedad tradicionalmente pacifista, pactista, eh, reformista, dialogante y tranquila en el mayor eh, acto de obediencia civil, pacífica y no violenta de la Europa. Eh, contemporánea y somos eso, como decía Gemma hoy somos una comunidad política en resistencia y la represión no ha podido seguimos con ese vínculo solidario porque el 1 de octubre para como mínimo 2.100.000 personas no era una hora o nunca, es un antes y un después que nos ha cambiado y nada va a ser lo mismo, ni nosotros vamos a ser eh, iguales, ese es nuestro ejército desarmado de una causa invencible bomberos, estibadores, campesinos escuelas, eh, y en eso seguimos también, habrá que decirlo ...con el cinismo hipócrita habitual de la Unión Europea mirando a otro lado. Eh, siete, el Código Penal ha sustituido a la política en el Estado eh, eh, español... ...en esa lógica irracional, arbitraria, discrecional que apuntaba Peñat. Eh, Nosotros tenemos tres juicios sumarísimos. Pues a, a los políticos les piden 30 años por rebelión en la Audiencia Nacional. Hay en, en el Tribunal Supremo, a los mandos policiales de la Policía Autonómica... ...les piden 14 por organización criminal eh, y, y sedición y en Barcelona se diremen otras muchas eh, cuestiones. Pero incluso ha habido tres derrotas del Estado español. Eh, el 3 de octubre, la mayor huelga general que ha vivido Cataluña desde el final de la dictadura, según la patronal, que no está precisamente a favor del proceso, 92% de seguimiento de la huelga eh, eh, general. Y por supuesto el 21 de diciembre, cuando convocan ilegítimamente unas elecciones y dicen que es para que ganen ellos, y la sociedad catalana... A pesar del discurso del miedo, del discurso si ganáis os vamos a seguir ¿no? reprimiendo ¿no? y vamos a ir castigando, pues se ganan con mayoría absoluta otra vez aquellas eh, elecciones del 21 de diciembre y por tanto el Estado pierde. Y ahora sí que acabo una... La estrategia del Estado español en todos los ámbitos, yo creo que, es, que es, se puede decir que es colectivo, es alargar la, la excepción tanto como puedan para impedir cualquier solución, eh, cualquier solución eh, democrática. Eh, yo creo que hay una reflexión sobre la transición que sí que después queréis podemos entrar, pero yo, pero por decirlo metafóricamente en, en, en palabras de un abogado laboralista que conoció 40 años de dictadura y 40 de democracia, él explicaba la transición de la dictadura, del franquismo, a la democracia de la siguiente manera. El 4 de enero de 1977, el diario oficial del Estado disuelve el Tribunal de Orden Público, el tribunal fascista que reprimió a todos los pueblos y trabajadores del Estado. En ese mismo diario oficial del Estado, en ese mismo día, al el parágrafo siguiente, ponía que nacía la Audiencia Nacional Democrática del Tribunal de Orden Público Franquista, a la Audiencia Nacional Democrática. Los dos tribunales de excepción. Pero entre, esas, entre esos dos parágrafos no cambiaba nada, porque la Audiencia Nacional nacía en el edificio del top, con los jueces del top y con los funcionarios y los fiscales del top. Eso es, y le llamamos democracia, eso es más o menos eh, ¿no? una forma metafórica de explicar la transición. Y ya está, 78, en Cataluña está deslegitimado, el régimen del 78 yo creo que no existe, cuando a un régimen solo le quedan jueces, policías, cárceles, y fiscales, es que hace mucho tiempo que ha perdido. Eso no significa, esto es una maratón, esto no va de sprints, eh, no que, que mañana lo tengamos todo construido, pero lo sabemos nosotros y lo saben, y lo saben, eh, y lo saben ellos. El régimen eh, no existe, no hay una oferta política a la sociedad catalana que no sea la humillación, eh, la derrota y la, y, la, y la resignación, y al fin y al cabo, ¿quién quiere quedarse en un Estado que lo muele a palos? Votar. Eh, y la última, que es una metáfora respecto al 78. En el 78 las élites, la reforma de la dictadura, la democracia la cerraron por arriba contra todo lo que se podía abrir por abajo. Y hoy estamos en el mismo dilema. Se trata de abrir por abajo ¿no? todo lo que el régimen y unos poderes muy concretos quieren cerrar eh, eh, por arriba. Y eso dicho, insisto, desde un espacio que conocéis algunos, que es un espacio pues de izquierda anticapitalista, de izquierda soberanista, de izquierda ecologista y de izquierda eh, feminista. De esta, como todos, os saldremos más libres, os saldremos más eh, esclavos, pero yo sí que diría eh, que no han podido y que no van a poder. Y que el 1 de octubre fue eso, comunidad contra dominación, la sociedad contra el Estado, el poder de la gente contra el poder eh, siempre terrible eh, de la represión. No tengáis ninguna duda que las urnas llegaron para quedarse y que octubre también llegó para quedarse y que por ese motivo octubre volverá tantas veces como haga falta.